Y esta es el, la rampa que va de acceso al bloque 3 por el segundo piso. Ya todo está instalado. Tenemos la otra mesa lista y dispuesta para el momento. Primer momento, después de que los estudiantes del grado un décimo voten. Que va hasta las 10 de la mañana. De la perspectiva del bloque 3, segundo piso, que es la biblioteca en este año 2015, en el primero, sala de computadores de la nube, y en este caso también tenemos una perspectiva de la ciudad, del tanque, del teatro, y el bloque 2, bloque nuevo, en L, la tienda escolar. Y las carteleras institucionales. También están los cubículos dispuestos. En marzo 6 de 2015, 8 y 4 de la mañana.